Escuchan, la escuchan. La escuchan La sirena, la sirena, la sirena, sí, pilla? Dame, yo dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, bueno, ya pararon las sirenas Entonces ya salimos a la calle Justo estamos saliendo Y arrancaron Nos metimos de nuevo al refugio Esto Bueno, la gente sale ahí Después de, la, de los sonidos Si ¿sí ven Allá arriba Si ¿Sí ven esto Que está acá Esto Esos son los misiles Que acaban de explotar ya se callaron las sirenas y ya salimos a, a donde estamos yendo, igual hay que hacer las cosas ¡Marica! ¡Tenaz! la you know? really. Bueno, bueno, listo La situación es la siguiente, yo estoy en Israel yo es mi amigo Ehan y yo me estoy quedando en su casa las últimas semanas ayer estábamos de paseo al sur como a dos horas en el desierto y en la mañana estaban escuchando la radio y yo veo que están hablando así como preocupados de algo. La familia le digo, en hebreo que yo no entiendo. Pues ¿qué, ¿Qué pasa? No? Dice: No, que Gaza está bombardeando Israel. Yo, ¿En serio? Sí, sí. Y la casa de ellos queda donde yo me estoy quedando, queda en una zona que se llama Rabadín. Y le digo, bueno, y qué? y dónde, ¿dónde están bombardeando? Me dicen, por, por Rabadín, digo, por Rabadín, ahí no es donde vivimos. Me dice, sí, exactamente. Me digo, ¿We? Entonces me muestran el celular lo, las últimas noticias, ¿no? Fresquitas y, y se ven unas explosiones en el cielo azul. Me digo, pero ¿cómo que es? cuéntame un poco más? Lo que pasa es que Israel tiene un sistema de, de defensa que intercepta los misiles cuando van en el aire antes de que lleguen a tierra y tiene un cierto nivel de efectividad. Entonces eso es lo que estamos mostrando ahorita las noticias en ese momento. Y ahí te quiero contar las emociones porque en ese momento me sorprendió, me llama la atención, me preocupa, estamos bombardeando el país donde estoy. Pero hay una primera sensación que es la sensación detrás de la pantalla que es... Ah, qué interesante, ¿no? Preocupante lo que está pasando Pero no me está pasando a mí Está pasando detrás de la pantalla, ¿me entiendes? Primer nivel de, de, de, de preocupación Bueno, luego durante el día siguen escuchando la noticias Y al final nos tenemos que regresar a la casa Y vamos en la carretera Y de pronto Él me dice, mira, mira, mira Mira por la ventana y vemos dos puntos amarillos Que son dos rockets Que están bien interceptados y de pronto pff, En el cielo, boom Interceptados y yo saco el celular a ver si puedo ver algo y ya, ya, ya no estaban. Y de pronto otros dos en el cielo viajando y ¡BOOM! También los interceptó. Ahí vino un segundo nivel de emoción. Yo, ya no es detrás de la pantalla, ya está ahí, está a unos cientos de metros de distancia sucediendo. Y, y ya se hace más real, ¿no? Dije, miércoles, esto es real. Son tanques que están yendo hacia Gaza. Llegamos a la casa y su esposa me dice toda madre, toda sonriendo, toda tranquila, toda paz, inspirando tranquilidad. Me dice Guaira, si suena una sirena... Es porque estamos bombardeando Entonces tú vas a entrar, ir con nosotros Al refugio de la casa Refugio antibombas Y esperamos ahí hasta que la sirena se calle Un rato más y todo bien No pasaron dos minutos y uuuh, La sirena bueno. Y era una doble sensación Una es Vamos hay que hacer caso Él me dijo con esto no se juega Vamos para adentro todos adentro, hasta el perro. Y se escucha bajito al fondo. ¿Dios? Son un sonido, me explican ellos que ese es una interceptación Cuando son exitosos, que golpean, se sienten en el suelo como vibra la explosión Y era una doble emoción porque era seguir las reglas que me están diciendo Y dos, pucha quiero ir afuera a mirar, quiero, quiero mirar el cielo, ¿cómo hacen eso? Okay, okay, todo pasó, y está ahí todo bien Nos fuimos a dormir ya en la mañana despertamos y me dijeron, ¿Escuchaste las bombas después? Le dije, no, no escuché nada, <risa> yo dormí muy bien, <risa> super mal, ¿no? Ahora imagínate eso, ha sido una vida completa. Mi amigo, su hijo es de 13 años, desde que nací, dormía en la casa cada noche. Me dices, esto es la vida. Hace la vida miserable, ¿no? Sí. el nivel, nivel de sensaciones, de emociones ya están ya cuando sonó la sirena cuando tocó meterse al refugio estar todos como que resguardados, como escondidos resguardados, ahí ya era más real, ya es ah, esto está pasando, esto está acá o sea, es aquí nomás te cuento esos niveles de emociones porque te imaginas una persona que vive en un país y no lo ve solamente por las noticias y cuando yo siento ah si ¿sí lo ve solo por las noticias es esto que nos pasa en nuestro país si vemos otro país sufriendo otra comunidad es sufriendo y decimos ah qué terrible oh pobrecitos es este pobrecitos pero desde lejos ¿no? y yo viví esas tres etapas desde la pantalla hasta que me pase digo ah no hasta que no te pasa hasta que no lo sientes en la piel hasta que no te cae encima o no te cae tu vecino yo creo que la gente no se compromete con el dolor de otros y, y eso es un gran, gran tema y es delicado. Bueno, igual la vida sigue, yo voy a entrar aquí a una exhibición de, de último baño de diseño en madera. Padres y los niños están acá, siguen sí, su vida normal. y La reunión la van a hacer en el salón principal, pero no la, van, la están haciendo en el refugio, en el refugio del colegio. Menino. Ahora todas las lucesitas que veo. Creo que son misiles. Mil, mil. Pero no, ese es un avión. Inevitablemente no puedo evitar pensar en mitad de todo esto, la gente que se beneficia con esto, la gente que hace billetes, hace plata con esto. Mira, hasta el momento las noticias dicen que han lanzado más de 600 rockets, misiles. El que vende eso está haciendo un billetote. Y es muy triste porque los países que manda eso que es desde Gaza son países super pobres. 600 sí, misiles es un billete. ¿Tú sabes cuántas cosas se pueden desarrollar en un país y progresar en vez de estar peleando? This is the...